Datos que no sabías. Este es el perro Catalburum. La raza surgió cruzando perros de la misma familia. Eso produjo la deformidad genética en su nariz. Este es el primer aterrizaje realizado por Red Bull.